En el vídeo de hoy continuamos el estudio en LEAN de los tipos inductivos. En el vídeo anterior vimos los números naturales y en este vamos a ver las listas, cómo se pueden definir y trabajar con las listas. Bien, y como siempre vamos a apoyarnos en el tema 9 del curso de primero, Recordar cómo lo hicimos en Hacker y sobre eso cómo podemos hacerlo en Lea. Bien, estamos en el apartado 3 y lo que vamos a ver es cómo se pueden definir las listas. Bien, en Hacker la definición del tipo de lista cuyos elementos son del tipo A se hace con la palabra data para especifica un tipo de dato algebraico el nombre el nombre de los, del tipo de los elementos y los constructores que son el nil y el con el nil va a representar la lista vacía y el con lo que va a hacer es coge un elemento y una lista y añade el elemento al principio de la lista bien y una vez que tenemos definido el tipo lista pues podemos eh, hacer cálculos con la lista. Por ejemplo, calcular la longitud. Eh, la longitud de la lista, como hay dos constructores, pues tendrá la definición dos ecuaciones. Para la lista vacía, cuyo valor va a ser 0, o para la lista que tiene un elemento, me da igual, y el resto. Y la longitud va a ser simplemente 1 más la longitud del resto. Bien. Pues vamos a ver cómo esto, en principio, empezar por aquí, como esto lo podemos ver en LEA. Bien, como siempre importamos la librería de táctica, definimos una variable de tipo alfa que juega el papel de nuestra A en Haskell y vamos a definir el tipo inductivo. Veis que es prácticamente la misma definición, como siempre. Bueno, lo voy a poner aquí. Voy a cogerlo para que estén los dos juntos y todavía escape XEW. He eh, escrito una de más. Control-in. Aquí lo tengo. Estamos en el apartado 3 y dentro del apartado 3 lo que quiero ver es cómo está definida la longitud de una lista. Aquí tengo la definición. Bueno, pues vamos a ver cómo esa definición se traduce a lean. <coughs> primero esta. Vamos a empezar primero por la definición de lista. En lugar de data, es eh, eh, inductivo en lean. La lista, que va a coger elementos de tipo alfa, bueno, obligatoriamente en A, que tiene que empezar con mayúscula en eh, lean puede empezar por, por mi Y después los constructores, nil, que de tipo licha, y con, que va a coger un elemento de tipo alfa, una licha, y me va a devolver una licha, exactamente como aquí. Bien, pues ya lo tenemos definido. Y como hemos comentado otras veces, una vez que se define el tipo, se generan automáticamente muchas funciones. Vamos a verla. Se puede ver preguntando por qué funciones hay con el prefijo lista. Todas son lista.algo. Bien. Eh, de todas estas funciones, voy a ir aquí. Eh, de todas estas funciones, la que vamos a utilizar dentro de poco es la que usamos para demostrar por inducción sobre listas es lista-rec-on y lo que viene a decir sí es si quiero demostrar la propiedad c para todas las listas para cualquier lista n lo que tengo que hacer es demostrar que la lista vacía ni la cumple y, que supo, y suponiendo que la lista a1 la cumple si le añado a la lista a1 Cualquier elemento, estoy suponiendo que la lista 1 cumple la propiedad C, cuando le añado un elemento, la lista obtenida tiene que seguir cumpliendo la propiedad C. Si se cumplen esas dos condiciones, entonces sea quien sea la lista, cumple la propiedad C. Y también hay otra, pues, que es para definir sobre hacer las definiciones por recursión. Todo eso lo ha generado Lean automáticamente a partir de la definición inductiva del tipo. Pero para no tener que estar escribiendo los del punto, abrimos el espacio de nombre lista y eso nos lo ahorramos. Pero si ahora quiero representar una lista, en fin, voy a quitar aquí esto. Si yo no he definido una función de representación y le pregunto a Lea quién es la lista, 3, 7, 5, me dice la función no tiene, no hay ninguna de función de representación para las listas. Entonces lo tenemos que definir y para definirlo necesito en primer lugar definir una función que transforme una lista, dado una lista me dé una cadena que es la que representa la lista. Bien, pues ¿cómo lo definimos? Bien, aquí hay una restricción. Supongamos que alfa se puede representar, es decir, los elementos de la lista tienen una representación. Entonces, ¿cuál va a ser la representación de la lista? Bueno, como es una definición sobre lista, si la lista es la lista vacía, pues la voy a escribir como nil. Si es una lista que tiene primer elemento x y resto xs, pues voy a escribir paréntesis, con y un espacio. Después escribo el elemento x, ¿con qué función? Función con la representación, por eso he exigido que los elementos del tipo alfa tengan representación. Después de un espacio en blanco, la representación del resto con la función que estoy definiendo, pues una lista, y después, bueno, pues el paréntesis que cierra. Con eso, si sí, yo le digo cuál es la representación de esta lista. Bueno, vamos a dejarlo así. ¿Cuál es la representación de esta lista? Bien, pues ya me pone comilla con... Bueno, pues ya tengo una función para representar. Ahora lo que le tengo que decir es que esa es la función que voy a usar para la representación de listas. Bueno, pues las listas del tipo alfa tienen una función de representación, es una instancia de los objetos que tienen representación y su función de representación es precisamente la que acabo de definir. Ahora... Si ahora vuelvo a preguntarle quién evalúa esta lista, bueno, pues la evalúa y me lo dan con la función de representación que acabamos de definir. Bien, lo mismo hubiese tenido que hacerse en Haskell con la función show, lo que pasa es que en Haskell se puede poner derivación automática. Para simplificar, vamos a hacer dos, tres declaraciones de variable, x la vamos a declarar como variable. Sobre elementos de alfa y la xs y la ys como variable sobre lista de elementos de alfa. Y ahora vamos a ver, otra vez comparando con lo que hicimos en la asignatura de primero con jaque, cómo es la función longitud. Bueno, la función longitud, pues la tengo aquí definida. Bueno, pues lo mismo. Es eh, por dos casos, o lista vacía o lista con. Y aquí, bueno, pues viene a ser prácticamente la misma. Siempre es los detalles que lo diferencian, que en lugar de los enteros de Haske pues voy a usar los naturales. Bueno, ¿y cómo hago la definición? Bueno, pues veis que es prácticamente lo mismo. En fin, me sobra la palabra longitud, pero bueno, aquí la he tenido que escribir, pues estas son ecuaciones. longitud de 1000 es cero, esto es esta ecuación. Y longitud de con X, X, 1 más la longitud de X, esta ecuación. Y con esta definición ya podemos evaluar cuál es la longitud de esa lista. Bien, pues nos sale aquí abajo la longitud de esa lista es 3, tiene 3 elementos, el 2, el 3 y el 5. Bien, y también para facilitar las la demostraciones, bueno, más que para facilitar, para indicar los pasos, pues vamos a definir estas dos ecuaciones, estas dos, a cada una de estas dos ecuaciones le vamos a asociar una regla de simplificación. La primera es longitud nil, aquí tengo que especificar que es de lista vacía, que se demuestra por la propiedad reflexiva, evaluando ambos lados son iguales, y la segunda ecuación, longitud con, es decir, longitud nil, primera ecuación, longitud con, segunda ecuación de la definición de longitud. Y también, para hacer algún ejercicio, vamos a definir la función que lo que hace es concatenar dos listas. Si le doy una lista que tiene los elementos 2, 3 y otra que tiene el elemento 7, 1, si la concateno que tiene el 2, el 3, el 7 y el 1. ¿Y cómo se hace? Por recursión. en el primer argumento. Si la lista es vacía, pues el resultado es el segundo argumento. Si es no vacía, pues tendrá un primer elemento y un resto. ¿Quién va a ser el primer elemento del resultado? X. ¿Y quién va a ser el resto del resultado? Pues concatenar el resto de la primera con la segunda. Bien, y como ya hemos puesto una función de representación, si lo digo que, lo, que evalúe, pues veis que da exactamente el resultado que esperábamos. Bien, he definido la función de concatenación y bueno, y, y con esa función voy a hacer lo mismo que hice con la longitud para cada una de las ecuaciones, pues he puesto una regla de simplificación con el mismo convenio, con nil es la primera ecuación, con cons es la segunda ecuación. Y vamos a demostrar una propiedad, que eso también lo hicimos en primero, vuelvo otra vez a los apuntes de primero, y en el tema 8, que teníamos propiedades, pues hay una, 3, 4, relación entre la longitud y con. Mira que esta definición de con es la que acabamos de hacer. Y lo de poner el punto 1, punto 2 es primera y segunda ecuación. Bien, y quiero demostrar que la longitud de la concatenación es la suma de las longitudes ¿Cómo se hace? Por recursión, en el caso base, sería la longitud del vacío concatenado con IS. Por la primera ecuación de concatenación, vacío concatenado con IS es IS. Es una propiedad de la aritmética que la longitud es lo mismo, la longitud es lo mismo que cero por la longitud. En vale, cero no hay problema. Y 0 es por la primera ecuación de la longitud la longitud de la lista vacía. Ya tengo el primer caso. Y el caso inductivo, vamos a suponer a que la lista es una lista compuesta. Tiene primer elemento A y resto AS. Suponemos que para AS se cumple la propiedad. Y hay que demostrar que la propiedad también se cumple cuando le añado delante, como primer elemento de AS, el elemento A. ¿Cómo se hace la demostración? Bien, aquí tengo la concatenación de una lista compuesta. Entonces, por la segunda ecuación de concatenación, el elemento se saca fuera y nos queda la concatenación. Ahora tengo la longitud de una lista compuesta, pues por la segunda ecuación de la longitud es 1 más la longitud del resto. Pero es que ahora la longitud de AS, la longitud de la concatenación de AS más ys, eso es precisamente la parte izquierda de la hipótesis de inducción. Luego la puedo sustituir por la longitud de AS más IS. Y aquí estoy usando la hipótesis de inducción. Otra vez, por la propiedad asociativa, el 1 lo puedo asociar con la longitud de AS y eso es precisamente AS. Bueno, pues vamos a intentar reproducir esta demostración, bueno, distintas demostraciones de esta propiedad, y una de ellas va a ser prácticamente idéntica a la que tenemos en la pantalla. Vamos, empezamos. Bueno, también la voy a... Voy a coger también este tema. lo voy a poner... Escape X, E, W, Control Y. Este es el tema 8. Y la propiedad que quiero ver es esta. Lo que quiero intentar es aproximarme a esta demostración. Bueno, ahí lo tenemos. Vamos a y a Lean. Bueno, tenemos que demostrarlo. Primero, una un detalle técnico, una opción de Lean, eh, que es que le voy a decir que no use la notación punto. Vamos a ver. ¿Qué es eso de la notación punto? Veamos. Voy a poner control C, control G... Mirad, si yo vale. si yo pongo lo que quiero demostrar, bueno, evidentemente lo que quiero demostrar es que la longitud de la concatenación de X y S es la suma de las longitudes. Esto es exactamente todo aquí. Pero por defecto, en Lean está puesto que use la notación punto. ¿Eso qué significa? Lo voy a ver para que se note la diferencia. Si pongo la notación punto, veis que al escribir, pues en lugar de la concatenación de XS con IS, está escribiendo XS punto con IS. Es una forma, bueno, distinta de escribirlo. Entonces, para evitarlo, le digo que no use la notación punto y, bueno, pues usa la notación habitual. Bien, esto es lo que tenemos que demostrar. Bien, y fijarse que XS, lo tengo aquí, XS es una XS es una lista de A con la definición de lista que acabamos de definir, no con la lista que tiene le Pero en la definición de tipo inductivo también se extiende la táctica de inducción a los tipos inductivos que se definan eso qué quiere decir que cuando yo le diga que quiero demostrarlo por inducción sobre xs lo va a aceptar va a ser el caso vacío y el caso compuesto y debe decir en el caso compuesto usa como primer elemento a y el resto a -S. y a la hipótesis de inducción el nombre que le vamos a dar es HI. y mira con todo esto pues tiene primer caso Mirad que aquí es el caso vacío y aquí es el caso de inducción. Lo supone para S y lo quiere demostrar para la, con, para la lista obtenida añadiéndole A a S. A la hipótesis de inducción le ha puesto H bueno, y a los elementos ha puesto A y a S. ¿Bien? Si en lugar de A hubiese puesto B, eh, cuidado, B y BS... Bueno, mirad que la diferencia ahora, bueno, pues los elementos se llaman B y B, Eso es la cuestión. Pero voy a dejar a ese que es como lo habíamos puesto. Y nos dice que tenemos que hacer dos demostraciones. Uno, dos objetivos. Uno para el nil y otro para el construido. Vamos al primero. Y la primera demostración la vamos a hacer simplemente con reescritura, con tácticas. A ver. Aquí tengo con nil y s. ¿Cómo lo puedo simplificar? Pues con la primera ecuación del con. Pues la primera ecuación del con me decía con nil y s y s. Luego, si aplico en lugar de con nil y s, ¿qué es lo que va a dejar? y s. Observa que cuando aplico la regla, en lugar de con nil y s, pone y s. Aquí ha hecho la transformación. Ahora aquí tengo en el segundo lado longitud de nil. Bueno, eso lo puedo resolver con la primera ecuación de la definición de longitud. Recordad que la, decía, la longitud de nil es cero. Entonces, cuando la aplique, en lugar de longitud de nil, ¿qué va a poner? 0. Y hay una regla que nos dice cuánto es 0 más algo. La regla dice 0 más j, ja, siempre j ja, en cualquier número. Bueno, pues ya está. O si lo que quiero, quiero después traer los números naturales. ¿Cuánto es 0 más n para cualquier número natural n? Bueno, n. Entonces, como esto 0 más la longitud de ys va a dar la longitud de ys, que es exactamente lo de la izquierda, bueno, pues con eso ya he terminado la primera demostración. Vamos al segundo caso. Tengo aquí un con de una lista construida, que el primer elemento, el primer elemento es un CON. Luego, con la segunda ecuación del con, la segunda ecuación del con, ¿qué hace? Bueno, pues va a ser, construye X y después el CON. Es decir, va a sacar el afuera con A y después sería concatena catena A S con I Efectivamente, con A y concatena A S con, con I Bien, ahora aquí tengo longitud de con. Bueno, hay una regla, longitud de con es 1 más la longitud del resto. Luego, aquí, ¿qué es lo que me va a quedar? 1 más la longitud del resto, que en nuestro caso es con as y S. ¿Vale? Pues me queda 1 más la longitud. Aquí también tengo longitud... Bueno, no, antes. ¿Qué tengo aquí? Aquí tengo longitud de con A, S y S. ¿Quién es la parte izquierda? De la hipótesis de inducción. Eso luego, reescribiendo con la hipótesis de inducción, en lugar de longitud con A y S, va a ser longitud de va a escribir longitud A S más longitud de IS. Bueno, vamos a hacerlo. Reescribo con la hipótesis de inducción y ya lo ha cambiado. Bueno, y aquí tengo también, iba a ser antes, longitud de cons. Bueno, Longitud de con esto va a ser 1 más la longitud de AS. Efectivamente, 1 más la longitud de AS. Y aquí, es que los paréntesis, el paréntesis estaría entre lo que tengo subrayado en azul. Y ahora lo que tengo es que mover los paréntesis. ¿Cómo? Pues con la propiedad asociativa de la suma. A más B más C es lo mismo que A más B más C. luego ya he terminado la demostración. Ya tengo la primera demostración, que es el esquema. Vamos a empezar a hacer variaciones. Y las primeras variaciones, lo que voy a hacer es intentar hacer la demostración más simple. Después la podemos hacer más detallada. En fin, vamos a la simplificación de la demostración. Mirad, yo tengo que el primer caso uso con nil, longitud nil y la suma de 0 a d. Esto si lo miro... La suma de 0 a D, bueno, aquí lo tengo, pues está en este lema. Bien, pues las tres son reglas de simplificación. Luego, ¿por qué? Porque el con nil y el con el con nil lo, es, lo he puesto como regla de simplificación. Luego, todo es. Todas estas tres reglas, en realidad, lo puedo dejar solo en simplifica. Vuelvo a insistir. Esta, esto dejarlo en simplificar es porque esta regla la he declarado como regla de simplificación el conil mirad el, el, en la esquina inferior derecha que todo está bien ¿qué pasa si comento esta línea? si comento esta línea control C, control R para que la recargue Veis que ya ha saltado un error. Aquí hay un error. ¿Y dónde está el error? El error está aquí. ¿Por qué? Porque no sabe cómo simplificar. Veis que aquí me dice que no sabe cómo hacer esa simplificación. No sabe cómo simplificar la concatenación de nil con el vacío de. Entonces. Vuelvo a quitar el comentario que puse, vuelvo a hacer regla de simplificación y el error ya ha desaparecido. Bien, y lo mismo con las otras, como con, con, longitud de con. Bueno, el HI no, es longitud con sí, y el, la asociativa de la suma no. Entonces, es simplifica, ampliado con la hipótesis de inducción y que la suma es asociativa. Bueno. Ya ha quedado bastante más simple, pero puede quedar todavía más simple. En lugar de simplificar, puedo utilizar Fini, que bueno, simplifica y hace algo más de la aritmética, porque la asociativa de la suma es parte de la aritmética. Y con eso nos quedaría al final la demostración a fin de corta, porque le estoy diciendo... Eh, simplemente es eh, por inducción y en cada uno de los objetivos automático y la estrella de aquí es usando las hipótesis de inducción que haya generado también como regla de simplificación bueno, aquí tenemos ya la demostración en una línea por inducción ahora vamos a coger la vía contraria en lugar de irnos a la más compacta, ocultando los máximos detalles vamos a ir a la más detallada lo que quiero es mostrar todos los detalles y que la demostración, en la medida de lo posible, se parezca a esta, a la que, tenemos, a la que hicimos en primero. Bueno, pues vamos a hacerlo. Y empezamos, decimos, por inducción, y ahora hay que hacer el caso base. Vamos a ponerlo aquí para que se vaya saliendo. Es eh, el caso base. Esta es una igualdad. Empiezo en la parte izquierda y a través de una cadena de igualdades, poniendo los tres puntos para conectar una con otra, hay que llegar a la parte derecha. En el primer paso, con nil y s. Esto es y s porque por reescribiendo con la segunda. La longitud, bueno, la longitud es exactamente 0 más la longitud... En lo de cero uh, <coughs> a ver uh, aquí he escrito de más. yo creo que también, a ver, lo voy a intentar aquí poner en lugar de tantos detalles a ver si le pongo reescribe 0 a la vez bueno, veis que así vamos a recargarnos vaya a que haya algún error por ahí pendiente bueno, pues reescribiendo con cero que ¿eh? propiedad de la aritmética, ya está, y cero es igual a la longitud de nil simplemente por la primera ecuación de la definición de longitud. Y el segundo caso, bueno, pues se supone la hipótesis de inducción y hay que demostrar esta igualdad. Otra vez, ¿cómo lo hacemos? Pues por una cadena de igualdades, la primera el concatena con el con, pues la, con la segunda del concatena es con y concatena. La longitud del con, pues con la segunda de la longitud es 1 más la longitud del resto. Ahora, aplico la hipótesis de inducción, aquí tengo la hipótesis de inducción, longitud de concatena, ¿qué va a ser? Bueno, y, por último... Si sí, para cambiarlo aplico la asociativa, aquí he visto que hay un espacio de más que lo voy a quitar, aplico la asociativa y en el último paso la lo toco. Bueno, esta es la demostración que os decía que intentaba hacer, una de las demostraciones que sea prácticamente parecida a la que habíamos hecho a mano. Mirad, no sé si ponerla, lo bueno, voy a intentar. Control X, V. Control X, -V, Aquí. Control X, 3. Bueno, pero que no me opcione, Que la larga no la ponga. Aquí. Aquí tengo la demostración. Y aquí, Control X, -V, La que hicimos en primero. Bueno. ¿Se parece o no se parece? Veamos, mirad, veis, esta era la demostración del caso base y esto es prácticamente idéntico a lo que tenemos aquí. Prácticamente idéntico a esta línea. Y el caso inductivo, esta era la cadena de igualdades que hicimos a mano con la misma, reescribe con el 2, no sé qué, bueno, con las mismas cosas. Aquí, por la hipótesis de inducción por la aritmética, vale. veis que son que una transcripción prácticamente total bien eh... todas las demostraciones que llevamos hasta ahora son contácticas vamos a ver ahora una demostración en el que uso el esquema de inducción por lista el que dije antes, LIS-REC-ON entonces, con ese esquema, digo, eh, por el esquema de inducción de lista en la lista XS. Bueno, y me dice, hay que hacerlo de los dos casos. Vamos a escribirlo de esta forma para que me vaya, para, para ir viendo lo que hay que hacer. Me dice, tienes que demostrar esto. Bueno, ¿cómo, ¿Cómo lo hicimos antes? Le digo, bueno, pues lo voy a, a demostrar con un cálculo. Y el cálculo es exactamente el que hicimos en la demostración anterior y en el segundo caso dice hay que demostrar que para todo elemento y toda lista bueno, pues el elemento cojo a la lista en lugar de a raya 1 le pongo AS. esta igualdad es la hipótesis de inducción y le llamo h y lo que tengo que demostrar es esta igualdad bueno, pero este igualdad se demuestra exactamente con el mismo cálculo que hicimos en la demostración anterior sin ninguna diferencia. Por supuesto, manteniendo el ser, eh, el usar la regla de inducción de lista, se puede ocultar todos los detalles, es decir, esto por simplificación y esto de aquí, el segundo, el segundo caso es, pues coge una A una S y un HI, y cómo lo demuestra? Por simplificación, usando la hipótesis de inducción y la propiedad asociativa de la suma. Bien, y las últimas demostraciones que vamos a ver es hacer las demostraciones con patrones. ¿Eso qué significa? Bien, en lugar de ejemplo, cojo un lema, le voy a llamar longitud con uno, pues voy a hacer dos demostraciones distintas. Y lo que hay que demostrar es que para cualquier lista x,s se tiene la igualdad. Bueno, como es para cualquier lista, se puede hacer o nil o con, y en ambos casos, por cálculo, con el mismo cálculo, prácticamente el mismo cálculo que hicimos antes, en el primer caso es idéntico, y en el segundo, la única diferencia está en que en lugar, en este caso, en lugar de usar la hipótesis inducción, porque no hay hipótesis inducción, lo que uso es la propia función aplicada a la S. La función, el lema, longitud con 1, que es lo que estoy demostrando, aplicado a S. Esta demostración también se puede simplificar y eh, en lugar de todos los primeros, Simplemente por simplificación y en el segundo simplificación y que uso. En lugar de la hipótesis de noción es el lema aplicado al resto y la propiedad asociativa de la suma. Bueno, finalmente cerramos el espacio de nombre de lista y con eso terminamos el vídeo de hoy. Y eso es todo por ahora.